Bienvenida a este primer tutorial de Wikimujeres. Ojalá te sirva para animarte a colaborar con Wikimujeres, a editar Wikipedia y a colaborar en otros proyectos de Wikimedia. Wikimedia puede editarse directamente sin crear una cuenta, pero es mucho más recomendable crearte una cuenta. Si te empeñas en profundizar sobre los motivos, en este enlace de ayuda de la propia Wikipedia te lo explican detenidamente. Nosotras vamos a suponer que ya lo tienes claro, y vamos a enseñarte cómo hacerlo. La misma cuenta y contraseña, por cierto, te servirá también para Wikimedia Commons, que es un depósito multimedia donde podrás subir fotografías y vídeos para compartir libremente, o para Wikidata, una base de datos libre de Wikimedia. Pero no vamos a liarte ahora con esto, porque pensamos que si estás viendo este vídeo, seguro que estás en los primeros pasos. Ve hasta la portada de Wikipedia y accede al apartado Crear una cuenta. Tienes que elegir un nombre de usuaria y una contraseña. Por cierto, apúntate los datos porque luego siempre se olvida. Confirma la contraseña e incluye la dirección de tu correo electrónico. Aunque es opcional, es práctico para que después puedas hacer el seguimiento de las páginas que creas, por ejemplo, o para recibir avisos. Cumplimenta la comprobación de seguridad escribiendo en el recuadro la palabra que estás viendo y ya puedes crear tu cuenta y comenzar a editar. Recibirás en tu correo electrónico el enlace para confirmar la cuenta. No te olvides de la confirmación porque te va a facilitar la vida de wikipedista. Bienvenida a la edición de Wikipedia, te animamos a que colabores en Wikimujeres y a que sigas los próximos tutoriales.